Escala pentatónica en sol. Me vibra esto, el botón. Echarme la manguita para acá. Otra vez. pentatónica, en sol, para tocar blues o rock and roll o lo que te salga del níspero. Las cosas se practican con, con metrónomos. El metrónomo, pues... Se sabe en churro o sea que metrónomo, aunque yo no lo tenga puesto ahora mismo, ya, lo dejo aquí.